Avispa. El término avispa se aplica de diversas maneras a distintos tazones de insectos del la orden Hymenoptera. La definición más extensa es la que considera avispa a todo iminótero no clasificado como hormiga o abeja. Más estricta es la definición de la RAE según la cual avispa es el insecto iminótero de tamaño moderado. 1.5 centímetros de color amarillo con bandas negras, dotado de aguijón venenoso y que vive en sociedad. La alusión al comportamiento social puede hacer esta definición excesivamente limitada respecto al uso común del término, ya que usualmente se emplea basándose únicamente en la apariencia y sin distinguir el comportamiento social. La definición taxonómicamente más ajustada se refiere a los insectos de la familia Vespidae. Términos derivados, usualmente empleados, son avispilla y avispón, cosmopolitas. La mayor parte de ellas son solitarias, mientras que unas pocas son eusociales, como por ejemplo Polistes fuscatus, Vespa orientalis y Vespula germanica. Este término hace referencia al mayor nivel de organización que puede poseer una sociedad animal. Sus características más importantes son el cuidado de las crías propias o de otros individuos, la coexistencia en un mismo nido de varias generaciones juntas y una división del trabajo entre una casta reproductora y una no reproductora oreras. La eurosocialidad está favorecida por el inusual Sistema de reproducción haprodiploide, donde el sexo queda determinado según o no la fecundación de los huevos en los inmenócteros. En la mayoría de especies, las cuales son solitarias, cada hembra adulta vive y se reproduce independientemente. Algunas de las avispas solitarias son parasitoides, es decir, parasitan a varias especies de animales, sobre todo antrópodos. Muchas de ellas son consideradas beneficiosas para los humanos, ya que sirven de control de plagas en especies agrícolas y de horticultura. Unas pocas especies de avispa no son bienvenidas, ya que atacan a otros insectos beneficiosos. Picadura. La picadura de la avispa se produce por la introducción del aguijón, que está formado por tres elementos articulares, un estilete y dos lancetas. Entre las que se encierra el conducto del veneno. Las lancetas tienen como fin aumentar el tamaño de la herida con movimientos repetitivos, permitiendo que el veneno fluya con mayor facilidad. El AIG... Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.